Cuando desplegamos el menú de opciones, elegimos la alternativa Tarea. Completamos los campos requeridos por la herramienta. Colocamos un nombre lo suficientemente descriptivo de la actividad propuesta para que el alumno pueda identificar con claridad de qué contenido se trata. En el campo denominado Descripción, es necesario colocar la consigna de la acción requerida. Resulta recomendable explicitar los objetivos pedagógicos, la dinámica de la propuesta y las condiciones de entrega del documento que elaborará el alumno. Pueden definir la fecha límite de entrega y decidir si concederán eventuales prórrogas, configurando el calendario localizado en la opción Disponibilidad. Las actividades realizadas por los alumnos a través de la herramienta deben ser evaluadas por los docentes. El último paso de este procedimiento es guardar los cambios realizados. Una vez que los alumnos presenten los trabajos para su corrección. Los docentes procederán a la evaluación. Para ello, deberán accionar el botón Ver calificar y luego acceder a cada uno de los trabajos, evaluarlos y otorgarles una calificación numérica si así lo decidieron o brindarles una breve devolución completando el campo destinado a ese efecto. Una vez finalizada la calificación, deberán guardar los cambios para que el alumno tenga acceso a esos comentarios y el sistema conserve la información y la refleje en el Registro General de Calificaciones. Cada alumno podrá ver, solamente, sus propias calificaciones. Esta herramienta fue diseñada para que los alumnos canalicen sus trabajos individuales y reciban del docente una devolución personalizada. Muchas gracias. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología. Subsecretaría de Educación a Distancia.